Yo voy a intentar... A ver, a mí me gustaría eh, que, es, que, que entendierais que hacer investigación eh, no es un trabajo, no es un trabajo, es, es una vocación, ¿vale? Eh, me imagino que eso yo creo que ha sabido Basilio y esta Catalina transmitirlo, y yo, y yo lo, voy a intentarlo también, voy a intentar eh, transmitiros el hecho de que, de que investigar es algo apasionante, ¿de acuerdo? Yo, Uh, bueno, yo también hago, hago algo de gestión, porque ya sabéis que estoy ahora mismo soy el responsable del observatorio del Teide y tengo que hacer ahí muchos temas de gestión, pero realmente lo que me apasiona y por lo que sigo en el observatorio, sigo en el IAC y estudié astronomía y física es porque me apasiona investigar. Investigar es como un mundo, es como ir a un desierto que nadie ha pisado y tú, pues... Eres el primero que pisas esa zona y que empiezas a ver cosas que nadie ha visto. ¿no? Y eso a mí me parece que es apasionante. Y eso es lo que me gustaría que entendierais, que la, el mundo de la investigación, en todos sus ámbitos, es igual lo que investigues, eh, es apasionante. ¿no? Eh, y eso es lo que vamos a intentar con este reto. A ver, eh, hacer un reto en dos días o tres que vais a estar es difícil, pero vamos a intentarlo. Evidentemente tenéis que tirar mucho de carro vosotros, ¿vale? Se supone que, a mí me da igual que seáis listos o no, lo que quiero es que realmente vuestra capacidad de trabajo sea alta, que os esforcéis en entenderme y en hacer las cosas. Es verdad que esta semana, pues hombre, tenéis que cambiar el cachondeo por el, el, el esfuerzo, ¿no? E, e intentar, como digo yo, ya hay tiempo para dormir, entonces tenéis que dormir poquito, ¿no? Ya sabéis que además... Eh, de, de esta semana el, hay una hay una eh, segunda fase que uno de los grupos, al final que son grupos de cuatro de, de cuatro fantástico, grupitos de cuatro ya sabéis que habrá un como una presentación de trabajos la semana que viene uh, y ahí la, el grupo ganador la semana que viene el grupo eh, ganador que mejor presente el trabajo pues Subirá al observatorio del TEIDE, pasará unas. un fin de semana con nosotros, y de ahí, y otros y otros compañeros, y otros compañeros como vosotros que vienen de otras comunidades, y de ahí habrá la. este año hay también, eh, gracias a los a todos esta gente, financiación para que uno de vosotros ya sabéis si habéis buscado en en la web, seguro que sí, mi nombre, pues habéis visto que organizo expediciones eh, alrededor del mundo, ¿no? Para para observar y estudiar distintos fenómenos. Eh, y este año pues toca ir a Namibia a ver un eclipse total de luna y bueno pues uno de vosotros tendrá la oportunidad de venir. Yo siempre digo, ojalá pudierais... Bueno, ojalá pudieran venir todos los que lo, lo merecen, claro, porque probablemente mañana ya al mediodía ya habrá unos cuantos que a lo mejor pues están ahí sin tirar de carro y no se lo merecen. Pero si todos os lo merecierais, ojalá todos pudierais venir. Pero ya sabéis que hay un tema en este planeta que se llama dineros, y que si no hay dinero, pues no se puede. Pero bueno, eh, yo quiero dar las gracias tanto a Laura como a Antonio, porque realmente son ellos los que hacen posible todo esto. Después la gente paga, no, pero el dinero se encuentra. Lo que cuesta muchas veces es tener la idea del proyecto, y llevarla adelante, y ellos pues están con mucho esfuerzo cada año intentando que esto permanezca. Y bueno, gracias a estos patrocinadores pues va a haber una persona que va a venir con nosotros. Allí, evidentemente, esta persona, hombre, a vosotros ya os ha cambiado un poco la vida, los que subáis a vid, arriba os cambiará un poco más, el que venga a Namibia es ella, se dedica a hacer ciencia seguro, seguro, porque se dará cuenta que es un mundo apasionante, ¿no? Daros cuenta que ahí pues, nos mezclamos astrónomos, ingenieros. Y la vida misma, ¿no? Namibia no es un país sencillo. Pero bueno, hoy no toca hablar de Namibia, eh, eh, hoy toca hablaros del reto. Eh, eh, pues como os digo, vamos a intentar, vamos a intentar hacer ciencia, ¿vale? Yo no voy a divulgar, vamos a intentar hacer ciencia con, en, en dos días. Claro, cuando a mí me plantean esto el año pasado, pues digo, nada, no, esto es prácticamente imposible. Pero bueno, eh, tenemos... Buenas herramientas y este año mejores y vamos a intentarlo, pero la clave está en vosotros, ¿eh? vosotros sois que al final tiráis y, y se hace o no se hace, ¿no? evidentemente yo a lo, a lo mejor estaré, eh, me va a ayudar otra persona que hoy no está aquí, se llama Miguel eh, Rodríguez, estudiante de tercero de físicas y vamos a estar pues eso mañana prácticamente todo el día con vosotros, y pasado visitaremos el Teide pero que vamos, que yo os dejaré mi mail y cualquier cosa o duda que tengáis pues podéis, estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Bien, os voy a dar una pequeña introducción ya que estamos de lo que sería porque como veis el reto consiste en hacer una una curva de luz, que ahora os sonará chino pero en breve entenderéis lo que es una curva de luz de, de en este caso es una piedra está el sistema solar y que los astrónomos llamamos asteroides. Eh, eh, y a partir de esa curva de luz, pues intentar eh, ver el estado dinámico y, y la morfología de, de, esta, de este asteroide. Claro, a esto diréis, qué chorrada, ¿no? Es una piedra ahí, de, en fin, eh, qué importancia tiene. Y intentaré en esta charla eh, demostraros lo importante que son los, los asteroides y serán. ...serán piezas claves en la evolución de la humanidad... Eh, ...y ahora entenderéis dentro de un ratito el, el porqué... ...con lo cual el, el saber cosas de esos asteroides... ...pues es muy, muy importante... Eh, ...podemos apagar un poco la luz... S ...sistema solar, eh, como os decía, los, la, estas asteroides están... ...estas piedras están en nuestro sistema solar... ...os voy a dar una pequeña introducción al sistema solar... ...la verdad que la quería dar mañana... ...pero mira, aprovechad, lo hacemos hoy, ¿vale?... ...y así ya vais con un poquito más de idea... Uh, nos, me imagino que sabéis, por las últimas no, eh, en fin, las últimas investigaciones, que prácticamente todas las estrellas de nuestro sistema solar tienen sistemas solares, es decir, es algo bastante normal el que alrededor de las estrellas se formen eh, nubes de polvo y gas y acaben bueno, pues colos, colisionando y por gravedad, que es, el, que es la fuerza dominante en nuestro universo, pues acaben formando eh, sistemas solares, con más o menos planetas, con planetas más o menos cercanos a, al Sol, pero con muchos planetas, millones de planetas que están en nuestra galaxia, millones de planetas que habrán en el universo, pero bueno, hoy no vamos a hablar de, esa, de ese universo, simplemente aquí tenéis un poco una representación de la estrella, la estrella empieza a los, los objetos, el polvo a colisionar y empieza a formar eh, planetas. No voy a entrar en detalle, eh, si a alguien le interesa pues, pues podemos hablar de la formación, la génesis de los sistemas solares. Eh, nuestro, aquí tenéis ya un esquema de lo que es nuestro sistema solar, un poquito para que situéis dónde están colocadas esas piedras, esos asteroides, a que vamos a intentar eh, caracterizarlos. ¿no? Eh, nuestro sistema solar ya empezamos aquí con los problemas de las distancias, porque ya sabéis que el ser humano, aunque algunos quieran vendérnoslo, no, no es, no, el universo no está hecho a imagen y semejanza nuestra, ¿no? eh, nosotros somos una simple casualidad, yo diría casi una excepción, en un, en una, en un lugar espaciotemporal inmenso, ¿no? y aquí tenéis un poco las escala de distancia de nuestro Sistema Solar, que además nuestro Sistema Solar es pequeñito, comparado con nuestra galaxia comparado con el Universo, pero aquí tenéis que, ya, que empezar a grabaros, que en, en, en, en el Sistema Solar y en astronomía no hablamos de metros, de kilómetros, sino empezamos a hablar de otras unidades, la más importante, y que esta la tenéis que grabar con fuego, porque en el mundo de los asteroides a, hablaremos de unidades astronómicas, Um, unidad, una unidad astronómica es la distancia media entre uh, la Tierra y el Sol y aproximadamente son 150 millones de kilómetros ¿de acuerdo? La, ya sabéis que la órbita de la Tierra no es una circunferencia, es una elipse uh, hay momentos que está más cerca, más lejos pero la distancia media, si pudiéramos calcularla esos 150, en fin, buscáis en internet tendréis el número exacto a eso llamamos unidad astronómica. Entonces aquí tenemos una representación a, es, bueno, a escala, sí, a escala del, eh, a, a distintas escalas de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar ya sabéis que tenemos el sistema solar interior con planetas tipo Tierra terrestres, de acuerdo. Ya sabéis que el más cercano, Mercurio, Venus, Mar, eh, Tierra, Marte eh, y eh, por aquí las distancias podemos hablar de unidades astronómicas, la distancia media a la Sol-Tierra, unidad astronómica, Marte está 2, eh, Venus media, eh, bueno, eh, aquí sale Ceres, Ceres ya es un, bueno, era un asteroide hasta hace poco, porque ahora se ha convertido en un planeta enano, otro día os hablo, si queréis, de la diferencia entre planetas, planetas enanos. Eh, después, pasamos del sistema solar interior, como veis aquí, al al sistema solar exterior o planetas gigantes, sería, sería a partir de Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, cuidado, porque Plutón tampoco, ya es un planeta, ya lo sabéis, ha pasado de ser... Plutón lo, fue el único planeta descubierto por los americanos, y ya sabéis que los americanos se sí, hacen mucha ciencia, pero, pero son muy suyos, entonces, claro, como era el único planeta, que lo habían descubierto ellos, pues, pues, pues no podía, todos sabíamos, cuando uno estudia astronomía, todo, se da cuenta, todo el mundo se da cuenta de que Plutón no tiene nada que ver con los planetas que tiene alrededor, como Júpiter, Saturno, que son inmensos, son gaseosos, Entonces, todos sabíamos que Plutón no sabíamos lo que era, pero un planeta no pero a los yanquis les costó mucho el soltarlo, hasta que finalmente hace aproximadamente unos 10 años, pues ya lo acaban soltando, pero en vez de llamarse lo, lo que debería haberse llamado es un cuerpo helado o un, o un objeto transneptuniano, que, es, que alrededor suyo hay un montón, pero no, le conservaron el nombre de planeta enano, lo mismo que Ceres. Vale. Una larga historia que otro día también os puedo, os puedo contar. Bueno, pues este sistema solar exterior, aquí ya estamos hablando de, de decenas de unidades astronómicas. Por ejemplo, pues Saturno está a una distancia de alrededor de entre 10 y 15 unidades <coughs> astronómicas. Pero el sistema solar es mucho. Ah, perdón. Y entonces, entre Marte y Júpiter hay el famoso cinturón principal de asteroides. ¿Veis todos estos puntitos? Se cree que podía haber ahí un planeta que o explotó, o impactó otro planeta, o, o no sabemos exactamente qué pasó, pero que al final lo que ha quedado son, es un, son residuos y bueno pues es un cinturón que hay millones, que hay millones de, de piedras o de asteroides. La mayor parte de asteroides están ahí tranquilitos, pero ya veréis que hay algunos que por distintos efectos eh, cambian su órbita y, y, y pasan cerca de la Tierra, y esos son los que realmente más nos preocupan, como ahora veréis. Finalmente, el sistema solar, como veis aquí, no se acaba en, en el sistema. Fijaros, sistema solar interior lo tendríamos aquí dentro, exterior aquí. Hay, o, hay, un, hay otra estructura, se llama cinturón de Kuiper, todavía plana, todo esto todavía es plano, de que hay un montón de cuerpos helados, como pueden ser Plutón, cometas de corto periodo, de acuerdo, pero todavía el Sistema Solar es más grande, el Sistema Solar como veis tiene un cascarón esférico, esto estaría aquí, no sé si lo veis, sería una estructura plana que después se ensancha hasta formar este cascarón esférico y cuidado, porque aquí ya estamos hablando de que el límite del Sistema Solar, el radio, es de un año luz, que son aproximadamente 63.200 unidades astronómicas. Ese es el límite de nuestro Sistema Solar, un año luz hay aquí cometas principalmente. Eso se llama la nube de or, fue or, que lo descubrió, y ahí principalmente lo que tenemos son cometas que la mayor parte de ellos no los hemos visto, no, no sabemos de su existencia por temas gravitatorios, pero no los hemos visto. Aquí es cuando ya empiezan las maravillas de este universo. Fijaros, fijaros. Un objetillo que está aquí, que es el Sol, es muy grande el Sol, tiene un millón de kilómetros, mucho más grande que la Tierra, pero la maravilla, a mí me sigue sorprendiendo, es cómo este objetito es capaz de tener controlado, porque toda esta estructura, toda, sistemas al interior, exterior, incluso la nube de oro, está atrapado gravitatoriamente por el Sol. Es decir, que esa esferita de solo un millón de kilómetros, estamos hablando que aquí, yo no sé en kilómetros cuándo sería, alguien puede hacer el cálculo, un año luz son, un, un, son miles de millones de kilómetros. Bueno, pues este pequeño objeto es capaz de mantener atrapados gravitatoriamente a todos estos objetos. Esa es la maravilla de la gravedad. ¿okay? Y una de las primeras cosas que más eh, sorprende. Bien, pues esto sería nuestro una, una foto así de grupo de nuestro sistema solar. Realmente a nosotros pues, nos interesan, como digo, estos objetitos que están por aquí, los asteroides, pero sobre todo nos interesan aquellos que salen del comportamiento correcto, que es estar en el centro principal, tranquilitos, y salen de ahí por diferentes causas y pueden impactar con la Tierra. ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Porque, bueno, cuando aquí no había gente, pues daba lo mismo que impactaran objetos, que impactaran cometas. Cuando empieza a haber gente, pues hombre hemos de intentar protegernos, y ese es uno de los peligros de, de, los, de los asteroides. ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos poco a poco. Aquí tenéis asteroides de, de verdad, fotografiados, ¿de acuerdo? Fotografiados por por naves que ya han visitado varios asteroides. claro Lo mismo, lo maravilloso que tiene la ciencia es que la realidad siempre es muchísimo más rica y distinta a lo que uno imagina. Uno, uno se imagina un asteroide con una bolita esférica, más o menos lisita y tal, y nah, llegan las naves a a, hacer, en fin, a tomar imágenes de esos asteroides y, como veis aquí, no es, no son ni redonditas, ni lisitas, ni nada. No son cuerpos absolutamente irregulares, con un montón de cráteres ¿vale? y bastante, bastante oscuros. O sea, la, la reflectividad de los asteroides es bastante baja, bueno, pues aquí tenéis un montón de, de distintos asteroides, estos de aquí serían cometas, ¿de acuerdo? Bueno, no, voy a, no vamos a entrar, eh, bueno, la principal diferencia, sí, quizá decirlo, entre asteroides, asteroides, podríamos hablar que son realmente rocas, son metales, digamos, son más duros que los cometas, que serían eh, más bien volátiles, congelados, ¿no? principalmente agua, pero como veis aquí hay otros compuestos, como pueden ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, también hay orgánicos, de hecho se, se cree, hay, hay, hay gentes que creemos que la vida en la Tierra no nació en la Tierra, sino que fue traída por un cometa que tenía moléculas orgánicas. Y, bueno, y el cometa pues pues bueno pues pues píos orgánicos orgánicos a lo mejor se crearon en el propio cometa o simplemente pasó por una zona donde había orgánicos porque también hemos visto que en el los, en el espacio interestelar se pueden formar orgánicos de acuerdo pero bueno, eso también sería tema de otro de otro curso bien seguimos con nuestro reto uh, curvas de luz que esa palabreja a ver, es bastante, yo creo, sencilla de entender, una curva de luz, es bastante simple porque es, es representar en un eje de ordenadas, en el eje de las X al tiempo, y en el eje de las Y es mmm, luz del objeto o flujo energético, es lo mismo, ya sabéis, ya sabéis que bueno, en fin, la luz es una forma de energía, entonces es lo mismo. Y entonces tenemos mucho, lo usamos en astronomía, las curvas de luz son muy importantes y, las, y son usadas por distintos tipos de, de astrónomos o de campos en la astronomía. ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis muchos ejemplos. ¿no? Eh, aquí tenéis la curva de luz de una supernova, ya sabéis, una supernova este, explota, al final es una estrella, llega al final de su vida, explota, uh, y entonces esa explosión... La podemos pintar a... Esto es luz, ¿eh? Bueno, en este caso es, es energía, ¿no? Veis que aquí son ergios por segundo y por... Bueno, energía. Entonces, ¿veis aquí? Es, y aquí el tiempo, ¿veis? Va en días. Entonces, la, la supernova explota, bla, mucha luz, mucha energía, y luego hay un decaimiento. En función de cómo es la curva de luz, podemos saber características de la supernova. Uh, aquí tenemos otra curva de luz importantísima, clave en el descubrimiento de exoplanetas. Nosotros ya sabéis que no podemos ver los planetas que hay alrededor de otras estrellas, porque son muy pequeñas, porque su estrella madre emite mucha luz, pero alguien listo, más que listo con mucha imaginación, todo astrónomo tiene que tener una imaginación desbordante, nos no dé de miedo siempre imaginar cosas por muy raras que sean, porque probablemente por alguna de esas rarezas andará la verdad, ¿no? Entonces, ese había un problema planteado que era, ostras, ¿cómo podemos descubrir exoplanetas? No los veo, los, los astrónomos somos de los, los científicos más desgraciados, porque nosotros no podemos ni cambiar el eje del tiempo, ¿vale? Es decir, cuando tú vas a... Trabajas con un químico, hace una experiencia, le explota, bueno, no pasa nada, lo vamos a hacer, nosotros no. ¿Eh? Si explota la supernova y explota hoy, mmm, vete a observarla porque ya mañana ya ha pasado, en fin, las primeras horas, ¿no? Si estás en un eclipse, ¿eh? por ejemplo, nosotros en Namibia vamos a hacer un eclipse total de luna que va a suceder a las 2 de la mañana, como te falla algo, ya lo perdiste, ¿vale? En ese sentido, pues somos muy, muy desgraciados porque no podemos digo, manejar el eje temporal, pero tampoco... Tenemos mucha información, nosotros la única información que tenemos del universo es luz, y punto. Y entonces, con esa luz tenemos que idearnosla, imaginar muchas cosas para intentar bueno, pues, pues sacar toda la información que tiene la luz. Entonces, aquí había el problema planteado cómo podemos... Eh, bueno, la pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Ya sabéis que la, la, la ciencia es un camino. ¿vale? Eh, es otra cosa que aprenderéis, para intentar responder si estamos solos, pues hombre, primero hay que intentar ver si hay planetas a alrededor de otras estrellas, claro, después de eso pues ya veremos si hay orgánicos, si hay aguas, si pa, pa, pa, pa, pa pero es que hace, en la década de los 70, no, eh, no se había descubierto ningún planeta alrededor de otra estrella que no fuera el Sol, parece increíble, pero es así. Vale. y no se había descubierto porque era muy complicado, porque mmm, las estrellas están tan lejos que solo vemos un punto de luz, además, los planetas están tan cerca de sus estrellas madre que es imposible separarlos, en fin, era, parecía que era imposible. Pero vino un astrónomo, eh, y bueno, fue una, un trabajo de varias gentes, y dijo, vamos a ver, yo no puedo ver los planetas, pero si tenemos la suerte, que siempre pasará estadísticamente, que el planeta orbita alrededor de su estrella madre en un plano uh, que está contenido a la Tierra, nuestro plano de visión, se va a producir un eclipse, se va a producir una bajada de luz de la estrella madre. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo no estoy viendo el planeta, pero veo sus efectos, veo que la luz, ese rayo de luz que viene de la estrella, baja y vuelve a subir, y además lo hace de forma periódica, con lo cual ya tenemos la órbita. Y esto es lo que veis. Esto es. ¡Ay, Dios! Esto es la curva de luz que veis aquí. ¿Vale? Otra vez tiempo. En este caso, pues no son días. Esto probablemente son sonoras. No, no, no me pone aquí la. probablemente sonoras, pero veis claramente cómo esto es la, la estrella madre, tiene una luz constante y de repente, en un par o tres de horas, se produce una bajada de luz y además con, con mucha precisión distintas, distintas estructuras que ahora nos os voy a contar, pero lo importante es que uh, el planeta, o aquí hay probablemente dos planetas y por eso se produce esta estructura, pero bueno, solo que hubiera uno, veríamos cómo baja la luz, brrr, vuelve a subir y luego cuando el planeta vuelve a dar rotar al norte de la estrella, vuelve a bajar, vuelve a subir, etc. Fijaros la importancia de una curva de luz, nos ha permitido sin ver el planeta, averiguar que hay un exoplaneta alrededor de esta estrella, y gracias a este método, el método de los tránsitos se llama, esto en vez de eclipse se llama tránsito, gracias a estos tránsitos hoy en día ya se conocen miles, digo miles, porque ya no, en fin, al principio sí que podíamos ir hablando, hay 10, hay 15, ahora ya cada, prácticamente cada mes hay 100 o 200 exoplanetas más, y en fin, van creciendo, ¿no? y es lo que tenía que ser. Bien, y esta otra curva yo creo que es... Ah, esta de aquí ya es de un asteroide, ah, pero bueno, como la vamos a ver dentro de un rato, eh, vamos a seguir. Bien, vamos a ver, pues eso, la curva de luz de asteroides. Esto es, el reto eh, consiste justamente en, en eso, en averiguar una curva de luz de un asteroide. Tenéis la suerte de que estamos a media hora, bueno, un poquito más, ...de los telescopios, de hecho los vais a visitar pasado mañana... ...con lo cual lo tenéis en Canarias o en Tenerife y La Palma, lo tenéis todo... ...tenéis buenos centros de investigación y, ten y tenéis las herramientas... ...los telescopios también para, para poder obtener los datos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la primera cuestión es... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué cambia la luz de un asteroide? Bueno, eso no lo he dicho antes, pero me imagino que todos lo sabéis, los asteroides ni los planetas, para, bueno, Júpiter un poquito, pero para, tampoco ningún, prácticamente la totalidad de los planetas no emiten luz. Es decir, que la luz de los objetos o de la gran mayor, mayor parte de la mayor parte de objetos de nuestro sistema solar eh, eh, eh, viene del Sol. Son espejos con mayor o menor grado de reflectividad, pero es luz solar, de acuerdo. La Luna la luna también sabéis, me imagino que la luz que veis de la luna eh, proviene del sol. Bien, entonces, eh, en principio, eh, los, cualquier objeto de nuestro sistema solar, del universo, se mueve, no hay ningún objeto que esté quieto, y además se mueve de forma compleja, porque ya sabéis que hay varios ejes, de, de movimiento, ¿no? aquí las cosas son un poco más fáciles cerca de la Tierra porque la gravedad terrestre uh, estabiliza, para decirlas, o, o, o, o deja en estado de equilibrio los objetos, pero en el espacio no, porque no hay nada, uh, bueno, sí, hay, hay en fin, evidentemente, hay la gravedad solar, pero bueno, la cosa, eh, el objeto, pues no, no, no, la gravedad solar hace que tenga una órbita, pero que él esté eh, moviéndose, de, de hecho, es el peligro que tiene, si habéis visto alguna película de fin, del espacio, ¿no? de la, la, los pobres astronautas cuando intentan eh, cazar algún satélite o algún fragmento de algo que no pueden pararlo, claro, o sea, es, que, es muy complicado, ¿no? detrás hay un, en fin, el, para dejarlo quietito y tal, detrás hay unas fuerzas muy bien controladas. Bueno, por lo mismo le pasa a los asteroides, los asteroides no están quietos, entonces tienen un, un movimiento principal que es el de rotación y además es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo veis aquí? Pasa que es una rotación compleja, ¿no?, porque rota, el eje de rotación también se mueve, etc. Pero esta rotación hace que la luz que proviene del asteroide varíe. Varíe por varios motivos. Primero, porque, como os he dicho antes, esto no es una esfera perfecta. Si el asteroide fuera una esfera perfecta y, además, tuviera la misma reflectividad en todos sus puntos, entonces, Sí que sería la curva de luz sería una constante porque aunque rotara eh, siempre eh, nos mostraría en la, la misma área y además nos, nos mostraría la misma reflectividad y por tanto sería constante. Pero no, nada de eso sucede. Uno, el asteroide no es una esfera sino es una papa como veis aquí, un elipsoide pero una papa. No. Y segundo, la composición no es igual. ¿Cuál es la consecuencia? Eh, bueno, pues la consecuencia es lo que veis aquí, que la luz que viene del asteroide varía de forma periódica, ¿de acuerdo? Sobre todo, sobre todo, más que por la composición, por el área que el asteroide nos está mostrando. ¿Lo veis aquí? Cuando el asteroide nos muestra toda su. En este caso es un buen ejemplo, nos muestra to, eh, la, la, el eje. Eh, el eje largo, ¿no? El eje mayor del, del elipsoide, entonces está reflejando mucha luz, cuando nos está mostrando el eje, eh, esta zona de aquí, más pequeña, pues entonces no refleja tanta luz, por tanto vaya baja el brillo, y eso en principio, si el asteroide no se mueve, que también al moverse esto puede variar, o sea, la cosa es compleja, pero si este asteroide lo seguimos durante dos o tres días, el asteroide más o menos estará en la misma zona del cielo con lo cual la posición tierra, sol, asteroide será la misma y por tanto podremos calcular su curva de luz y a partir de esa curva de luz que averiguaremos la rotación fijaros qué sencillo ¿no? es decir, que tomando imágenes por ejemplo cada, cada minuto vamos a poner ¿Vale? cada minuto, pues eh, si estamos durante toda la noche, estamos tres noches seguidas, pues podremos averiguar, viendo cuánto hay desde este pico a este pico, podremos averiguar pues, la rotación del asteroide, eso es lo que vais a tener que hacer, ¿vale? eso vais a tener que hacerlo con datos reales, ¿vale? eh, Bueno, en principio es sencillo, que es lo que sucede cuando te cuentan las cositas en la clase o en la universidad, todo es sencillo. Cuando vas a la vida real es muy complicado, porque la vida real ya no admite fallos. El año pasado, con el grupito que había de chavales, tenían fallos tontos, no No, no sumar bien, no, no poner las unidades bien. Eso en un examen no pasa nada, te quitaron un punto. Eh, cuando estás investigando, no. eso supone... Eso fatal, es fatal, eso lo haces una vez solo, en un artículo, porque a nadie más te va a hacer caso. Con lo cual, con eso os quiero decir que ya vosotros ya tenéis una edad que ya no podéis tener esos fallitos tontos, ¿vale? De sumas, de restas, de unidades, etcétera, etcétera. Pues tenéis otros fallos, claro, vais a tener otros fallitos aquí, porque a lo mejor no sabéis cómo calcular bien la fase del asteroide, que eso os enseñaremos, pero los fallitos tontos ni uno, porque si no, entonces, ya es cuando nos volveremos locos, claro, ya se supone que vosotros eso lo tenéis, superado. lo digo por haber pasado, por, por el fichero Excel fue horrible, porque había esos fallos tontos que son los que no saben las cosas y los que nosotros no podemos ver, vale, entonces ahí quiero que prestéis mucha atención, seréis grupos de cuatro, entre los cuatro, pues, pues os tenéis que ayudar para que no suceda, pero vamos, la, el reto en principio, en principio no es resolver aquí fórmulas complicadas sino sacar esa curva de rotación quizá la, lo complicado es que vais a partir de datos reales esto no es un ejercicio académico vais a coger un objeto real y vais, a, y vais a obtener una curva real Bueno, intentaremos que a lo mejor ya otra gente lo haya obtenido entonces ahí también podréis buscar referencias, etcétera. pero, pero en principio vais a trabajar con datos eh, reales tomados desde los otros del té, ¿de acuerdo? Este cambia cuando no quiere y cuando y cuando tiene que cambiar, entonces no cambia. Uf, ya se ha quedado trabajo. Qué bien, qué ilusión. No cambia. Uf. A ver si cambia aquí. Que podéis esto como Vamos a ver si soy capaz de encontrar. Vamos a ver, no cambia. Eh, ah, cazasteroides. Cazasteroides, que alguien hablaba antes. A ver si con este. Vale, ya vuelve a funcionar. Vale. Alguien hablaba de cazasteroides. Este año vamos a tener la suerte. El año pasado fue un poco más rollo porque bueno, pues tuvi, tuvieron que usar programas para calcular el flujo de asteroides etcétera que bueno que también si queréis este año se pueden los podéis aprender pero es que tenéis tan poco tiempo que es mejor casi ir a, a, a la obtención un poquito más eh, una fase más elaborada ¿no? de, lo, de los datos entonces este año tenemos la suerte de tener una aplicación prácticamente desarrollada que se llama caza asteroides ¿vale? esta es una, es, un, es una aplicación es un proyecto que empezó hace dos años, yo soy el responsable financiado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Se trataba de hacer una aplicación de ciencia ciudadana para detectar y caracterizar asteroides. Entonces, Si tenéis móvil, me imagino que sí, la caza asteroides funciona tanto en Android como en iPhone, también funciona en el portal y bueno, eh, este va a ser uno de nuestros principales caballos de batalla mañana, ¿de acuerdo? mañana os enseñaremos, a ver, caza asteroide tiene distintas, distintos usuarios con distintos privilegios, primero es el usuario normal, el que hace las detecciones y vota las detecciones, después hay un usuario astrónomo, digamos, uno, astrónomo 2 y superastrónomo, vosotros llegaréis, bueno, ver, quiero ver cómo va, pero llegaréis hasta ser astrónomos 2, es decir, vais a poder eh, confirmar detecciones y centrar el asteroide incluso sacar las curvas de luz. De aquí es donde vamos a sacar de Caz que ya tiene miles de observaciones, donde vamos a sacar esos datos para poder hacer la curva de luz. Los datos se pueden exportar a un Excel y después ya la segunda parte es como más simple, no la parte de, de intentar hacer la gráfica bonita de, de los datos. Entonces, Mañana, como digo, este va a ser uno de nuestros principales caballos de batalla, por eso vamos a tener aquí, eh, entiendo yo, vais a tener ordenadores y os vamos a enseñar cómo funciona caza Asteroides. De todas formas, ya os lo podéis ir descargando en vuestros móviles, igual algunos ya lo tenéis, y podéis empezar a ver cómo funciona la parte de usuario, que es la que vais a tener acceso. Mañana, repito, pues pasaremos por la parte de, de astrónomos. Bien, de aquí es donde sacaremos los datos. Vamos a ver, hay bastantes observaciones y la idea es... A ver si va... Sí, sacar los datos. Claro, dentro de los asteroides los más interesantes son los neos. No... A ver, la curva de luz del, de la, del objeto que hagáis no necesariamente tiene que ser un neo. Ya miraremos a ver qué objetos tenemos en caza asteroides porque porque los neos son complicados, ¿no? los neos eh, se mueven muy rápido, uh, tienen a veces rotaciones muy rápidas, entonces, bueno, el reto, yo con que hagáis una curva de luz de un asteroide del cinturón principal, fantástico, ¿vale? En la presentación que hagáis, eh, se va a valorar un poco todo para o sea, que hagáis el desarrollo matemático, pero también cómo lo presentáis, si tenéis alguna idea curiosa, Vale, o sea, el reto ya veis lo, que es bastante simple, se trata de calcular esta curva de luz, pero bueno, pues a lo mejor a alguien se le ocurre en vez de uno o dos y compararlo, no lo sé, es decir que ahí ya debéis entender que valoraremos un poco eh, pues alguna idea bonita que tengáis. Y sobre todo el que, gane, el que gane en esta primera fase prácticamente no le va a dar tiempo el fin de semana en el TEIDE a preparar otro trabajo, con lo cual... El trabajo que se presenta arriba, que ya será de forma individual, aquí sois cuatro, en el observatorio del TEIDE cuando subáis y paséis el fin de semana con nosotros arriba observando en el telescopio de noche, eh, ya vais a presentar un trabajo de forma individual, pero debería tendréis como base el trabajo que habéis hecho, con lo cual lo tenéis que hacer bien. ¿vale? Eh, bueno, aquí tenéis un ejemplo de un, de un, de un NEA, un, un asteroide que pasó cerca de la Tierra uh, en abril del año 2017. Uh, bueno, pues aparece una, una línea porque, porque bueno, la fotografía pues, de larga exposición y el asteroide iba eh, bastante rápido. ¿vale? ¿Por, qué? ¿Por qué los asteroides que están tranquilitos en el cinturón principal? bueno cambian sus órbitas hay múltiples facturas, múltiples pero el principal es por la gravedad por los por los gigantes sobre todo por Júpiter por el gigante del Sistema Solar ¿vale? eh, si vosotros hicierais una foto de desde arriba de la del del cinturón principal veríais que ocupa, bueno, pues tiene un grosor, ¿de acuerdo? Pero hay, a ver, otro día lo pondré. Uh, hay unas bandas que no hay asteroides, ¿de acuerdo? O sea, son las, las bandas de. ¿Cómo se llama este? ¿De ese, eh, Bueno, el tema, el tema es que. Eh, el tema es que, debido. A ver cómo os lo cuento a resonancias gravitatorias, por ejemplo, con Júpiter, a Júpiter ha barrido todas las piedras que se encontraban eh, en esas zonas. ¿Qué significa una resonancia gravitatoria? Pues significa que, si un asteroide pasa cerca de Júpiter, eh, Júpiter tira de él, claro, mucho más que si está más lejos, ya sabéis que la gravedad depende de la distancia del objeto. Entonces, si un asteroide tiene la mala suerte, o buena suerte, porque así el hombre ve un poco más del sistema solar, no, pasa que puede acabar estallando, o sea, impactando contra el Sol o contra cualquier objeto. ¿no? Eh, pero si tiene la mala suerte de que cada dos vueltas del asteroide a Júpiter da una alrededor del Sol, eso se llama una resonancia. Puede ser dos, tres, cuatro. Entonces, si pasa eso, ese asteroide, con los miles, con los millones de años, acabará... A desapareciendo del cinturón principal porque Júpiter tirará de él y al tirar de él lo que va a hacer es que desestabilice su órbita. ¿vale? Hay un montón de resonancias gravitatorias en el cinturón principal producidas por Júpiter, producidas por Saturno y esa es la forma por la que se inyectan eh, NEAS, en este caso, al sistema solar interior. ¿de acuerdo? Normalmente lo que sucede es que los asteroides impactan, ¡pac! al impactar se mueven, entran en una zona de resonancia y una vez entran ahí ya tienen los días contados. Esto no pasa en un año, ni en dos, ni en tres, pero hay tiempo. El Sol va a vivir cinco mil millones de años, hay tiempo para que Júpiter poco a poco lo tire, lo tire, lo tire y acabe, y acabe desapareciendo el cinturón principal. ¿De acuerdo? hay otros fenómenos que también hacen que los asteroides se muevan, pero bueno, eso cuando estudiéis astronomía lo veréis. Pero bueno, al final lo que tenemos es una población de neos, de asteroides, que al principio el sistema solar era muy importante, de hecho la Tierra tuvo miles, millones de impactos, esto era un infierno al principio, ¿vale? pero por suerte pues la densidad de asteroides, de neos, ha ido bajando, pa, pa, pa, pa, ha ido desapareciendo, y ahora la probabilidad de impacto no es nula, pero es mucho más baja, ¿de acuerdo? No es nula y por eso es uno de los temas que debe eh, preocuparnos, ¿no? Aquí tenéis una curva de luz ya mucho más complicada de este NEA, ¿vale? Esta ya es mucho más complicada porque como el objeto se mueve, pues en fin, y además aquí ya, fijaros que no hablamos de tiempo, a ver, este eje de aquí ya no es tiempo, si no es fase, porque lo que vais a aprender a hacer es que una vez tengamos eh, eh, la curva de luz, tiempo y la luz del objeto, vamos a enfasarlo, es decir, vamos a decir, bueno, pues si este objeto tiene las rotaciones de una hora, significa que, que vamos a coger cada hora pa, pa, y los datos esos los vamos a juntar, eso significa poner en fase, ¿no? Porque eh, significa porque una hora, después tendremos una vuelta y una hora, una, en fin, contar las vueltas Y esto es lo que es un diagrama de fase, os lo enseñaremos, tranquilos Pero al final, ¿por qué es interesante el diagrama de fase? Bueno, porque nos enseña mucha estructura del objeto Mucha estructura, este objeto aquí pasa muchas cosas ¿Vale? ¿Entendéis? Esto realmente se repetiría Una hora y volvería, y volvería Lo que se hace es juntarlo, ¿vale? y en este caso la periodo de rotación son 4,5 eh, horas. Pero esto, repito, este diagrama de fase, si esto fuera tan fácil como el anterior, brrr, y bajar, bueno, esto es un bicho liso, no pasa nada, aquí probablemente puede haber hasta, sea un asteroide binario, puede haber dos asteroides, porque bueno, pues parece que hay como uno principal, aquí hay otras subidas, no lo sé, ya interpretar una, linea, una, una curva de un asteroide ya es también tarea eh, complicada bien seguimos bueno aquí tenéis los individuales esto sería el, el, el enfasado la, y aquí tenéis tres noches de datos individuales que prácticamente no se ve casi nada pero bueno, cuando los juntas acaba apareciendo esto bueno y para ir acabando porque ya, ya lleváis aquí unas cuantas horas y ya debéis estar hasta arriba, la ciencia es divertida, pero un ratito. Eh, ¿Por qué son importantes los asteroides? Bueno, pues aquí tenéis, os voy a dar tres tipos de razones, la primera, para los científicos, mm. <coughs> y aquí tenéis un poco los cinco puntos. ¿no? Eh, primero, primero nos ayuda a saber... Eh, o hay asteroides binarios, es importante saber la fracción de asteroides binarios eh, en el cinturón principal, en nuestro sistema solar fijaros, se encuentra encontrar eh, grandes rotadores eh, encontrar asteroides de más de 100 metros y con una rotación por debajo de dos horas ese bicho es muy interesante porque, porque por, la fu por fuerza este este asteroide no debería existir ¿Vale? Un bicho de 100 metros tiene que tener una rotación de, de, de 20-30 horas, pero bueno, este... los hay, con rotaciones rápidas, significa que está hecha de material muy, muy duro, obsidiana, etc., por lo cual, bueno, pues muy interesante, de, los bichos raros siempre son interesantes de estudiar en, en ciencia. ¿no? Nos permite calcular... Eh, eh, prácticamente hay métodos de inversión que si tú estás durante medio año eh, calculando la curva de luz de un asteroide te permite reconstruir su superficie es increíble pero es así es decir, con todos esos datos hay programas que te reconstruyen toda la superficie del asteroide es importante ver si hay cambios de rotación sobre todo en asteroides tipo NEOS ¿vale? y luego, últimamente se están descubriendo asteroides que tienen agua, que tienen a veces géiseres de agua. Eso es muy importante. Eso es muy importante por las cosas que veréis a continuación. Desde el punto de vista tecnológico, esta foto es muy representativa. Esto ahora os sonará ciencia ficción, pero dentro de 20 o 30 años es el futuro de la humanidad. La humanidad acabará los recursos energéticos de la Tierra en breve. Vamos, no, aquí se va a acabar lo que serían metales, los que serían los minerales. Y nuestra fuente de recursos serán los asteroides. Es decir, que tendremos que acercarnos, como veis aquí, a un asteroide y, y hacer una mina. Por eso es tan importante estudiar el estado dinámico. Imaginaros que esta nave se hace... que pensar que el tamaño medio de los asteroides, estamos hablando de... hay de todos los tamaños, pero para que sea explotado 100 metros 100 metros, bueno, que, que son bichos grandes, ¿no? no es una piedrecita que te la pongas en el bolsillo, ¿vale? Entonces será muy importante que cuando estas naves se acerquen, uno, conozcan su estado de rotación, claro, tendrán que saber a qué velocidad tienen que sincronizarse para, que las, para poder anclarse. Dos, sepan si tienen un, un compañero, imagínate que llegas, te anclas y de repente ves aparecer otra roca, ¡boom!, y te da un pepinazo porque era un asteroide binario Con lo cual, estas bases de datos de, de rotación, eh, bueno, pues van a ser usadas por estas naves. Quién sabe si en el futuro, pues una de esas aparece vuestro nombre allí porque habéis hecho la curva de rotación de un asteroide que, bueno, pues la, es, es, la necesita la nave Prometheus 3 que va a explotar el asteroide, cualquier asteroide. Bien, y finalmente, finalmente, quizá lo que más nos interesa, y con esto acabo, es... La, la, la, parte social, la parte social, cualquiera de estos asteroides puede impactar con la Tierra, ¿vale? ¿Cuál es...? Aquí os he puesto un gráfico de mmm, que dice varias cosas, este gráfico. En el eje de las X tenemos el tamaño, no lo podéis leer, mal hecho, nunca se pone en gráfico, no se puede leer, pero no tenía tiempo. Aquí tenemos un kilómetro, ¿vale? Por aquí tenemos decenas de metros. Entonces aquí pone Tunguska, que fue un asteroide que impactó a principios del siglo pasado en, en Rusia. ¿vale? Tunguska tenía un tamaño de aproximadamente uh, 50 metros y tiene poder para destruir una ciudad. Un asteroide de 50 metros puede destruir una ciudad. Un asteroide ya de 150 metros puede destruir todo Tenerife. Un asteroide de un kilómetro ya podría destruir un continente, y un asteroide de uh, 4, 5, 6, 10 kilómetros tendría efectos globales en nuestro planeta. De hecho, se cree que el Golfo, Bueno, de hecho, se cree que los nosotros estamos aquí gracias al impacto de un, astro, de unos, de un asteroide, o de un cometa. se cree ya que es un asteroide, ¿vale? porque ya sabéis que la... la, la civilización o la especie inteligente dominante, eran los saurios, los, los grandes saurios, ¿no? entonces de repente nosotros no hubiéramos podido evolucionar con, con los grandes saurios que existían en, en el planeta, pero tuvieron la mala fortuna de que impactó un asteroide en lo que actualmente es el Golfo de México, el Golfo de México lo formó, el impacto de un asteroide de, de probablemente alrededor de 5, 6, 7 kilómetros de diámetro, y bueno, y eso causó un cataclismo global, eh, la Tierra estuvo oscurecida durante tres o cuatro meses, terremoto, las plantas, todas murieron, y al final, bueno, pues acabaron desapareciendo los dinosaurios, y aparecimos nosotros. Bueno, si algo así sucediera ahora, pues, pues bueno, también tendría efectos catastróficos, pero yo creo que no nos debe preocupar tanto el... Bueno, y aquí estas líneas, estas líneas son, fijaros, la roja, no, la... la, la... Uh, uh, es lo mismo, pero vamos a ver, la azul es el, el porcentaje de ENEAS descubiertos. Lo que nos está diciendo el azul es que a partir de un kilómetro prácticamente los conocemos todos, ¿vale? Ya hemos rastreado los cielos y prácticamente los conocemos todos, pero por debajo del kilómetro no conocemos prácticamente nada y los que realmente nos preocupan son los que se llaman city killers, los City Killers, con probabilidades de impacto de decenas de años, sí pueden ser un peligro. Esto se lo cuentas aquí a cualquier político de los nuestros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Vamos a invertir esto para buscar piedra, tal, Si cae una piedra ya veremos lo que hacemos. o En fin, o, te, o dicen que exageras. Fijaros el informe de la oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos... Ah, que, bueno, que trame este medio así su, su eh, oficina ejecutiva no de hoy es de hoy mismo de este mes ha salido hoy y por eso es lo que quiero traer fijaros el informe que pone aquí eh, bueno ya están preparando una, una estrategia y una acción una opción para intentar mitigar los efectos del impacto de un city killer no es broma esto vale esto no es broma No, no, no, no, no, no. en general, de los NEAS, en general, no, no, no. No, no, están intentando ver si se descubriera. están intentando programas de astronomía para descubrir el mar, no, es que no he tenido ni tiempo de leerla, os he puesto aquí la... porque hoy, hoy mismo me ha llegado la noticia de Estados Unidos, pero bueno, es una buena noticia, es decir, para los astrónomos y para este planeta, ¿no? Porque ya sabéis que detrás de Estados Unidos, pues a lo mejor ya... Entonces, ah, pues sí, pues sí, parece que cosa que nosotros llevamos diciendo hace muchos años, ¿no? Porque, a ver, la única cosa que podemos hacer contra estos objetos es, primero, descubrirlos, es decir, que esta línea aumente y tenerlos controladitos. Localizarlo. ¿Perdón? Localizarlo y Efectivamente, localizarlo y seguirlo, porque ya sabemos que pueden cambiar sus órbitas. Luego, pues ya tenemos que ver qué planes, de, sobre todo de evacuación, de momento no podemos destruir la piedra, pero, bueno, pues si va a impactar, en las cercanías de Santa Cruz, pues planes de evacuación e intentar, bueno, pues que, que el número de víctimas humanas sea el mínimo, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil evacuar una ciudad como Santa Cruz todavía, imagínate Madrid, ¿no? O Barcelona o Nueva York, en fin, entonces, pero, pero no es imposible y, y en eso, pues están trabajando, ¿no? Yo ya os enviaré, si queréis, el informe, es muy interesante. Pero bueno, con eso os quería decir que que hay, una, hay como tres partes de este estudio de los asteroides, que ya os decía al principio de la charla, que no son esas rocas aburridas, sino que es muy interesante su, y muy necesario su estudio, tanto desde el punto de vista de, de ciencia, para saber un poco la composición de estos objetos, cómo se mueven, cómo se forman en el Sistema Solar. La parte más tecnológica es asteroid, asteroid mining, ¿no? es decir, van a ser las minas y necesitamos saber toda la información disponible. ...y eso no se consigue en dos meses... ...hay que empezar un programa de, de, de caracterización... ...hay más de un millón de esteroides... ...con lo cual imaginaros la cantidad de observaciones... ...y de curvas de luz que se necesitan hacer... ...y segundo, la parte esta social... ...que es quizá la, más, la que más nos importa, claro... ...porque, pues bueno, estamos hablando de sitiquiles, ...pero también hay otras piedras de 10 o 15 metros... ...que esas cada año cae una... ...que lo mismo, si cae encima de una ciudad no destruye la ciudad, pero si tienes la mala pata que cae encima o cerca de tu casa, sí que acabará con nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que hay que tener programas de, de seguimiento y de caracterización de, de estos asteroides. Bueno, pues esto era un poco la... ¿qué era ya? La una y media. Esta era un poco la charlita que... Una introducción muy rápida. Repito, mañana ya nos pondremos en harina. Venir despejados con mucho café o lo que sea para aguantar, ¿vale? vamos a intentar que la cosa sea divertida y, y no dar mucha mucha mucha teoría, hay que dar algo, pero vamos no hay, no hay fórmulas, y sobre todo empezar a empollaros el tema de cazasteroides, ¿vale? empezar a verlo a nivel de usuario, y, bueno, y vamos a ver si somos capaces, si sois capaces de, de hacer esa curvita de luz y de sacar el, el periodo. No es fácil, no os penséis que esto agarra pim, vamos a ver qué datos tenemos y, y bueno, pero ya digo, no se trata, se trata de que hagáis algo y tal, el año pasado más o menos se consiguió, pero no es no es fácil, de acuerdo, venga, alguna preguntilla referente a esto, a cualquier tal, venga, detrás después vas tú. Sí, hablé del azul, ¿vale?, porque es lo mismo. La línea roja, no lo leéis, pero es estimated number of... Eh, eh, lo mismo, ¿cuántos hay? Pero bueno, es lo mismo, hay una fórmula para pasar de la roja al azul. ¿Cuántos hay? Para que tengáis una idea, un millón allá arriba. ¿Él? Los... Hay un millón de, de pequeñitos, pero no conocemos ni, ni el 5%. Efectivamente, imagínate los que hay. Sí, sí. Hay un millón de pequeñitos, ¿vale? Pero... Eso no representa ni el 1%, significa que hay, es exponencial, de hecho hoy en día el número de pequeñitos crece de forma exponencial, por eso en caza asteroides continuamente podemos descubrir nuevos asteroides, porque de pequeñitos en el cinturón principal hay muchos, y aunque estén en el cinturón principal pueden acabar por colisión, por eh, acabar eh, cayendo, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, porque, no los, porque están ahí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo están ahí, pero no los hemos visto. En ciencia tenemos el problema de lo que no se ve, no, no existe. En eso los cristianos tienen suerte, ¿no? Porque ellos no lo ven, pero hace años que dicen que por ahí arriba hay alguien, ¿no? Qué suerte. Yo, la verdad, que a veces me gustaría poder creer así, ¿no? Nosotros no, si no lo vemos, no están. Entonces, fíjate, habían millones de asteroides de piedras, pero como las habíamos visto, igual que los exoplanetas, igual que la vida. ¿no? A mí cuando la gente me pregunta, ¿hay vida más allá de la Tierra? Pues no, no lo hemos descubierto, no. ¡No, hombre, pero la probabilidad, no! Sí, bueno, muchachos que sí, que la probabilidad es muy alta, que probablemente, pero la ciencia no se basa, no se basa en probabilidades, se basa en certezas y todavía, a día de hoy, pues no, vamos, ni bichitos. En Marte no hemos, no hemos, no hemos descubierto ni, ni bichos vivos, ¿no? ni, ni virus, ni bacterias, nada. Seguimos solos. Ojalá, ojalá, antes de, de que yo me muera, y sobre todo que nosotros muera, pues, pues, pues ya podamos eh, descubrir vida organizada, ¿no? eh, en otro planeta ¿no? y en otro, en otro sistema estelar. Pero a día de hoy, pues no, no está Entonces están ahí, pero, a la espera de, de ser descubiertos. ¿Usted? ¿Cómo, cómo, medir, o sea, ¿Cómo se mide la luz que refleja un asteroide? Bueno, la, la, la pregunta es no cómo medimos la luz, sino yo creo que tú lo que me estás preguntando es cómo se puede saber la reflectividad. La luz la medimos con el telescopio, ya está, ¿no? Coge el telescopio, apunta y ya está. Es fácil nombre eh, luz de otros lados también? No, hombre, lo hacemos de noche, lo hacemos muy, el telescopio está muy bien preparado, ¿no? Eso ya son muchos años. Ya cuando subas a ver los telescopios te das cuenta que el telescopio eh, por eso no hay luces en los observatorios, se hace en noches sin luna, en fin, todo eso ya lo tenemos ya está muy cuidado. Claro, podría venir luz de otro lado, sí, claro, si te dejas un foco en, el, en la sala, pues, pues te está viniendo luz, pero, hombre, eso, eso ya está superadísimo. O sea, cuando tú estás mirando, además hay técnicas, ya veréis, cuando os enseñemos alguna imagen, pues que, que los alrededores del, de la, del asteroide están oscuros, entonces, bueno, pues, en principio, uh, la luz que refleja... A ver, otras cosas que me digas, sí fuera, a lo mejor, puede ser iluminado por... ¿por qué? Es que yo pensaba, o sea, yo me imaginaba que el asteroide está iluminado, o sea, le llega luz de más de un sitio. ¿De qué sitios? Por ejemplo, del Sol y de un montón de estrellas más, ¿no? O reflejada lado. Vamos a ver, ¿tú has entendido la, lo que yo he dado la charla? Estabas lo suficientemente per, eh, sin dormir, ¿no? Sí, visto al principio. O sea, el sistema solar nuestro... <coughs> Tiene un diámetro de un año luz. La siguiente estrella, eso no lo he dicho, más cercana a nosotros, se llama Próxima Centauri, está a tres años luz. Sí. Esas estrellas no, no iluminan nada de nuestro Pero, sistema Me refiero también a en otro sitio, ¿me ¿entiendes? Si hay dos asteroides, ¿no? Y hay uno en el Sol, ¿no le llega luz del Sol y reflejada en el otro también le puede llegar como nos llega a nosotros reflejada? ¿Entiendes? <risa> ¿me deja responder a él? Bueno, esa pregunta sí, no, el chaval parece tonto pero aquí tira con tal. Bien, sí, eh, claro, tú dices que el asteroide vea la luz de otros asteroides. Eh, bueno, vamos a ver, eh, claro, evidentemente, evidentemente el asteroide eh, le llega a luz de, de otros muchos, en fin, de, de, de todos los lados. Lo que pasa es que tendríamos que hacer cálculos. No, te, no los puedes hacer tú, porque todavía no sabes, pero probablemente si hicieras cálculos te darías cuenta que la luz, que porque nosotros estamos mirando con un telescopio, es decir, estamos amplificando la luz que viene de ese objeto. Es probable que si tú estuvieras en la superficie del asteroide, la luz que viene de otros asteroides, que evidentemente llega, pero es insignificante, insignificante comparada... Eh, con eh, pues el ruido que vas a tener a la hora de medir o, o cualquier otra, o, o el Sol, etc. ¿no? Porque también verá Júpiter, y Júpiter también emite luz, pero no va a llegar, evidentemente llega luz, pero es muy poquita, muy poquita comparada con la que le va a llegar del Sol. Se pueden hacer los cálculos y verías que, que está en fin, por debajo de lo que realmente podemos medir. Además, ten en cuenta que Tienes que ver luz que venga de los objetos y que luego llega a nosotros. Pues a lo mejor Júpiter está por detrás, lo ilumina por detrás, etc. Pero bueno, es una pregunta interesante, sí. Y sería un buen cálculo hacerlo, es decir, la luz residual de otros objetos, cómo afecta. Y si lo hicieras verías que es muy baja. Pero está bien la pregunta, está bien. Sí, claro. Cualquier objeto le llega luz de otros lados, la reflejará. A ver, tú tenías algo, era un comentario. La luna. ¿La luna también interfiere ahí? va a interferir la luna? Si está, si está a tomar por saco, hombre, por Dios. No, la luna está muy lejos. Es como la Tierra. La Tierra, desde un asteroide, prácticamente no se vería, está muy lejos. Y la luna menos. Puede afectarle otros asteroides, están más cerca. Lo que pasa es que, bueno, a ver, tampoco os penséis. El cinturón de asteroides vas por ahí como las películas de Star Wars, no, ¡Uah! esquivando. No, no. La, la densidad es alta, hay más de un millón, pero eso es inmenso. Tenéis que pensar que entre el principio del cinturón principal, que puede estar a. Vamos, que, que, que la anchura de, del cinturón principal está es como media unidad astronómica. Hacer los cálculos. A ver, media unidad astronómica. Eso está aproximadamente a, a 2,5 unidades astronómicas. Hacer el cálculo de esa la superficie que tiene ese cómo se llama eso un sector esférico. ¿En fin lo entendéis no? Dos círculos, dos círculos, uno de, de 2,5 unidades astronómicas, otro de tres. Ese sector circular, sector circular, eso es inmenso. Podéis hacer el cálculo. ¿Ves? Eso sería un bonito ejercicio. O sea, el trabajo que presentéis no necesariamente... Hombre, la curva de luz está bien, pero puede ser, por ejemplo, eso, calcular y decir, pues mira, la distancia media entre asteroides sería de 500 metros, ¿no? Porque, como sabéis el número total de asteroides y como sabéis esa superficie, eso es lo plano y tal, y entonces daríais cuenta que eso, que a lo mejor la distancia entre un asteroide y el siguiente, no es que no lo sé, no lo, pero seguro que es más de, de 100 o 200 kilómetros. Claro, más, tiene que ser mucho más. Yo no ve nada, prácticamente ve un puntito de luz muy, muy poco brillante. Sería un buen ejercicio. Luego, evidentemente, hay anisotropías, unos tramas y tal, pero vamos, que no, que no están a un metro de distancia y ahí vas esquivando, ¿no? Ese es, el, ese es el tema, ¿no? El espacio es muy grande. Pero, evidentemente, es una densidad muchísimo mayor que la de objetos que te vas a encontrar cuando ya abandonas el cinturón principal o si simplemente porque el cinturón principal está en un plano. Si en vez de... ...ir por ese, el plano de la eclíptica se llama... ...vas en dirección norte del Sistema Solar... Pff, ...ahí no vas a encontrar nada... ...ahí sí que no vas a encontrar nada de nada... ...eso sí que espacio absolutamente vacío. Espera, vamos a dejar a compañeros... velocidad... Sí, sí, es una buena, una, una buena apreciación... ...veréis que cuando descubramos eh, rocas... Eh, ...con cazasteroides o en fin, con otros programas... Eh, ...si son del centro municipal, van conjuntitas... ...van, tac, tac, tac, van juntitas. Entonces, en la, en la en curva de luz, con lo que decía el compañero... de un asteroide que estás mirando siempre... ...si quieres ver cómo afecta la, eh, la luz que viene... De, la ...de otro asteroide... ...y si se mueve juntos, ¿y se sería la vale, misma? A ver, eh, pero... Eh, eh, pero bueno, en, en determinados momentos Pero sí, bueno, es una Sí, es verdad, siempre será la misma, sí Más o menos su, su vecindad más cercana Se moverán de forma similar Luego si te alejas puede haber otros que vayan más lentos o más Pero sí No siempre llegará la misma porque ...porque hay un tema de fase conforme vayan dando la vuelta... ...pero bueno, tendrán la misma fase, pues sí... ...no he hecho el estudio, pues venga, hala, hacerlo... ...no me preguntes más del tema... ...sí, pero sí, puede, es verdad... ...sí, sería un, como un factor de base que no nos influiría... ...ah, no, porque si uno rota a una velocidad distinta al otro... ...entonces le puede llegar distinta velocidad... ...pero, pero hay que... Hay que Sí, pero entonces, como sería una periodicidad distinta, podría, pero bueno, no os preocupéis por eso, porque la velocidad, o sea, la luz que llega de otros asteroides es muy baja, por no decir insignificante, a no ser que sea un asteroide binario, y entonces ahí sí que podría tal, Mira, sería un buen ejercicio ese, pero ya estáis, pero ya vais demasiado rápido, vamos primero tal, porque si son binarios, sí que uno está cerca del otro, entonces claro, la luz, que le viene de uno, le pueden financiar al otro, por eso es tan complicada la interpretación al final de una curva de luz, porque hay muchos factores que influyen, entonces de momento también veréis que en ciencia uno tiene que saber simplificar, si no os volveréis locos y no avanzaréis, es el, en física siempre hablamos de, eso es un chiste muy trillado entre físicos, el de la vaca con simetría esférica, bueno, pues eso, además aprovechando que estamos en física, si hubiera aquí Miguel se reiría mucho, porque bueno, cuando eres estudiante, pues siempre empezamos los físicos, sea una vaca con simetría esférica para demostrar el nivel de simplificación al que hemos de a veces llegar para poder resolver problemas, entonces aquí pasa un poco lo mismo, cuidado señores, simplificar, porque no queráis ir a tanto detalle, porque los detalles van a hacer que no podáis resolver el problema. Ahí claro, claro. puede pasar de todo, de hecho se piensa, los asteroides se clasifican en familias de asteroides, ¿vale?, familia de Gilda, familia de no sé qué, familia de no sé cuántos, ¿vale?, parece que la mayor parte forman familias y las familias justamente son colisionales, es decir, cuando unos lo chocan unos asteroides van todos juntitos moviéndose tal y tienen una composición eh, más o menos similar y lo de juntitos no tanto, con bueno, los años, entonces es muy interesante buscar familias de asteroides en el cinturón principal. Como una curva de luz, ¿puedes saber de qué está sobre... No, ya, ya no, ya no. se puede no? No, para saber la composición hay que hacer espectros. Hombre, a ver, a grosso modo te lo he dicho, si ves un, una piedra que va a toda leche, vale y es muy grande... Ese es un asteroide compuesto por elementos pesados, pero no puedes saber más. Para hacer ya estudios de la composición hay que sacar espectros. ¿vale? Entonces Con los espectros, ya sabéis, coger la luz y descomponerla. Ahí sí puedes ver eh, líneas de absorción de distintos elementos, entonces puedes saber si hay silicatos, si hay hierro, si hay agua, si hay no sé qué, en fin, eso es otro... Otra, ¿sí? Tú pregunta, que yo en cinco minutos me voy. El, el sistema solar entonces se encuentra en un solo plano, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿eso se debe a algo es una casualidad? Piensa, porque está bien que preguntes, pero también tienes que pensar. Pensando, no ¿Cómo se forma un sistema solar? ¿Cómo se forma? Bueno, el sol sí. y todo a su alrededor es una nube, pero está girando. ¿Qué pasa cuando las cosas giran? Chocan. Sí, pero ¿qué pasa cuando tú vas con un coche en una curva y estás girando? Te echa para afuera. ¿No ves esto de física? Fuerza centrífuga. Si tú cogieras un disco, eh, una, una, una esfera deformable y la rotaras muy rápido, ¿qué pasaría? Hasta. Esa es la razón porque los sistemas solares son planos. Porque la fuerza, que no existe, ya sabéis, una fuerza inercial centrífuga hace que que la, los objetos tendan a, a expandirse y a aplanarse. Por eso todos los sistemas solares son planos. La parte interna, la parte externa, que rota más lentamente, entonces no se ve afectada por la fuerza centrífuga. Vale. Por eso tiene esta forma tan curiosa que empieza plano, se va, se va expandiendo vale, y, y en la parte de fuera, esto, imaginaros que tuviéramos pues eso, una esfera. Podemos imaginar esto como un fluido, ¿vale? Como un fluido. Eh, pues bueno, lo que pasaría es que la esfera seguiría manteniendo y la esfera con una rotación diferencial es complicado. ¿Vale? lo de dentro rota de forma más rápida que lo de fuera, pasaría esto, se iría aplastando por dentro, pero quedaría esa unión súper chulo, ¿no? esos modelos complejos. Eso os lo habrá explicado Basilio, que él hace fluidos en el sol. Bueno, me gusta mucho, parece que tenéis algo de interés, ahora hay que ver el, la realidad, ¿no? hay que empezar a trabajar. Es Excel, todos manejáis bien Excel, me imagino, y empezar sobre todo con cazasteroides, a ver si somos capaces de extraer muchos datos mmm, y empezar a hacer esas curvas, ¿vale? Mañana, bueno, ya tenemos mucho avanzado porque toda la introducción del Sistema Solar yo creo que ya, ya la tenéis, no hará falta mañana darla, ya sabéis bastante del Sistema Solar, curvas de luz, yo creo que mañana nos vamos a meter a saco con, con cazasteroides y empezar a sacar algún dato, si veo alguna cosa del Sistema Solar que me he olvidado, yo creo que más o menos ya lo tenéis. Falta el tema de la fase, cómo calcular la fase, pero eso a lo mejor es una clase práctica. Y ya con Miguel, eh, mi ayudante, pues ya lo, ya lo iréis haciendo. Eso pues lo mejor es hacerlo de forma práctica. Pues nada más, yo creo. ¿Alguna pregunta? La última. ¿Que os esté comiendo el cerebro durante años? No, no, por favor. vamos registrando ya ¿o? Hombre, claro. Sí, sí, sí. Para asteroides, registraros, ves, muy bien. Es una pre un comentario, pero también igual de interesante. Os vais registrando, no con Facebook, ¿eh? No, no. no con Facebook, porque Facebook, no. Eh, si descubrís algo para obtener datos, no sirve. Con Bueno, con vuestro... Sí, si ponéis vuestro nombre, con vuestro email, por supuesto, pero poner vuestro nombre porque si descubrís un asteroide... Eh, tiene que, si queréis, vamos, que aparezca vuestro nombre, pues tiene que aparecer, no me pongáis pseudónimos ni cosas raras, porque el NASA, que es donde se envían, o el MPC, el Minor Planet Center, no quiere cosas raras, quiere el nombre, entonces, si no queréis que aparezca vuestro nombre en ningún lado, pues no lo pongáis, vamos, no os no es que obligue, pero... Hombre, sería interesante, ¿no?, si hacéis alguna aportación, descubrís algo, que aparezca vuestro nombre. Pues sí, sí, ir ya, o, o sea, bajáis la aplicación con el móvil, y os vais registrando y así mañana ya tenemos todo ese trabajo hecho, ¿vale? Muy bien. Pues ha sido un placer, espero que mañana aguantemos aguantemos todo el rato, vamos a ver, que es para vosotros duro, pero para mí más, ¿eh? o sea, no estoy acostumbrado a estar dando tanto rato. Bueno, pues nada, venga.